¿Qué fecha vuelve a estar operativo Omega Pro? ¿Qué fecha vuelve a estar disponible el back office en la página de Omega Pro? Esta es una pregunta que absolutamente todos los inversionistas de esta plataforma se están haciendo en este momento. Esa es una pregunta recurrente. Todas las llamadas... La gente en el chat pregunta esto. El día de ayer hubo una llamada con el señor Juan Carlos Reynoso donde sinceramente y muy mi opinión, este señor lo único que hace es darle largas al asunto. Lo único que hace es eh, repetir temas emocionales que estamos en la compañía número uno que esto ha pasado muchas veces con compañías grandes que tenemos que seguir. Sinceramente, yo no veo la necesidad de hacer una llamada corporativa corporativa para hacer estas afirmaciones. Perfectamente el señor Juan Carlos Reynoso podría poner un video de hace dos, tres semanas repitiendo lo mismo que nadie se daría cuenta que no está en vivo. Porque este señor lo único que hace es repetir y dar largas a la zona. En esa llamada corporativa del día de ayer... Estuvieron dos personas diciendo los mismos temas que dice Juan Carlos Reynoso de que estamos en la mejor compañía, de que hay que tener paciencia eh, la, la esposa Eric Ward también diciendo lo mismo o sea, lo mismo pero dicho por otras personas Toda la videollamada se resumió en que hay que seguir esperando eso es todo lo que dijo el señor Juan Carlos Reynoso y para que ustedes vean qué es lo que estoy diciendo eh... Es cierto, voy a presentarles no, ya, no eh, videos de ayer, sino de eh, anteriores a estos durante el transcurso de esta semana, donde la gente ha estado eh, preguntándole esto, esta misma situación. Juan Carlos Reynoso, ¿cuándo vuelve la, a, la plataforma? ¿Cuándo vuelve a estar lista? ¿Cuándo vuelve a estar funcional? Pues bien, esto es lo que responde este señor. Está preguntando todos los días... ¿Qué fecha, qué fecha, qué fecha nos pueden dar eh, o una fecha por lo menos cercana para la activación directamente del producto en Forex? Y también de la mano de esa pregunta va otra que tenemos acá en el chat, que es si el producto en Forex, a pesar de que la plataforma en estos momentos está en el proceso de actualización, está generando rendimientos. Sí, totalmente. Bueno, la segunda parte... De hecho, la plataforma presenta que está generando rendimientos de, eh, por medio de la, lo que ellos llaman la estrategia Neptune, que es la página donde se puede ver eh, que las operaciones, operaciones que registran movimiento de los días sábados, cualquiera puede entrar a esa página y revisar fecha por fecha para que vean que muchas de esas fechas en donde registran eh, ganancias en Forex Coinciden con el día sábado. Y eso ustedes lo pueden ir y comprobar ustedes mismos. Entonces, eh, con eso nos damos realmente cuenta. me no encendí la luz. Con eso nos, nos dimos realmente cuenta de que no están realmente eh, trabajando en Forex. Porque si una plataforma presenta ganancias los días sábados, eso quiere decir que, eh, que es falso. Forex no trabaja los días sábados es de que en este proceso estamos parados con, con la oficina de Forex, ¿ya? la actividad no para, los rendimientos no van a parar, toda esa actividad de este tiempo ustedes lo van a haber establecido. Perdón. Eh, no hay ninguna razón para que la compañía no los pague, ¿ya? es simplemente la operatividad de la página del sistema. ¿Ok? Entonces... Eh, no se puede decir exactamente un día, porque si yo te digo... Eh... Les adelanto algo, van a pasar todo el mes de diciembre sin el back office funcionando. Todo el mes de diciembre, porque lo que pretenden es durante este mes captar todo el, el dinero posible mediante el token que tienen vendiendo. Qué curioso que sí se puede ingresar dinero mediante el token, pero el dinero no sale. Qué curioso. Eh, nos han dicho en tres días. ¿Verdad? Y si en tres días, por desgracia, no estás operativa todavía porque falta un ajuste, o sea, ¿cómo quedamos? Entonces ahí sí van a decir, ah, entonces nos están engañando, entonces nos están mintiendo. Nos, los están engañando porque lleva prácticamente un mes sin pagar rendimientos. Entonces, desde hace un mes los están engañando, efectivamente, señor Juan Carlos Reynoso. Llevan un mes sin pagarle a la gente. ¿Ya? La historia se, recibe, se repite, la misma historia que se repitió con eh, Omni, la compañía en la que estuvo Dilawar, la compañía en la que estuvo, estuvo Andrea Sacax, Se repite la historia, la misma de Icom Tech en la que estuvo el señor Juan Carlos Reynoso, que él intenta deslindarse diciendo que él no fue fundador, cuando él mismo dijo que fue fundador, pueden verlo en mis, en mis videos, eh, donde en una entrevista él lo dice, entonces la historia se repite una y mil veces. Y es exactamente lo mismo y es de manual. Entonces, no se puede dar un día exacto porque el problema es es muy complejo, ya y es muy grande la operativa que tenemos. ¿no? O sea, es un sistema con tres millones de usuarios. ya No treinta mil, no tres mil, ¿no? con tres millones. Entonces... Se está, se, se está haciendo... No sé por qué, pero ese número de 3 millones a mí nunca me ha cuadrado. Nunca. Porque este señor, eh, eh, en las llamadas corporativas de cada semana, eh, eh, en una semana decía teníamos, tenemos 2 millones y medio. Cuando hubieron los cambios, precisamente. De 2 millones y medio a la siguiente semana, 2 millones 600. 2 millones 700. 2 millones 900, 3 millones. Y ahí se quedaron estancados. Entonces, esos números, no sé. Pues crea, lo que queda es tenerle fe a este señor. Tener fe de que lo que está diciendo es cierto. Trabajo con gente nuestra y con gente también de afuera para asegurarnos que esté totalmente seguro y limpio, ¿no? Para que pueda seguir funcionando. Eh, y estas cosas realmente, cuando se superan, hacen a la compañía más fuerte. Ya, porque, o sea, realmente ahora van a poder, vamos a poder tener y brindar una mejor protección a las cuentas. Entonces. Aunque es difícil, sabemos que, o sea, yo les diría que como máximo puede, puede tomar una semana, 10 días, como máximo. Eh, pero nosotros sabemos que esto se va a solucionar. ¿ya? Sabemos que esto va a quedar resuelto. No es que si quedará, que de pronto, no, o sea, sí o sí esto se va a Una semana, 10 días, y este comunicado fue el día 4 de diciembre. Hoy estamos... 7 de diciembre. Si fuera, digamos, una semana, le quedan cuatro días para que esto suceda. Si fueran 10 días, estamos hablando de que le quedan siete días. Una semana más o menos. Les adelanto algo, no va a pasar. Vamos a pasar, o van a pasar ustedes todo el mes de diciembre... En ascuas, esperando a ver qué va a suceder con esto. ¿Para qué? Para recaudar lo máximo que puedan en dinero. Por eso es que siguen haciendo las convenciones, por eso es que siguen haciendo entrenamientos, por eso es que siguen dando la cara, entre comillas. Porque dar la cara no es simplemente salir, sino es salir y responder. ¿Responder qué es? Bueno, le vamos a empezar a pagar a partir de, da, de tal fecha. Una empresa recta, una empresa... Que tiene todo al día una empresa transparente, le da usted palabra, le da usted seguridad, no esto de que no sabemos cuándo, de que no sabemos si hoy, no sabemos si mañana, no sabemos si en una semana, si en un mes, y si un año perfectamente, y hay mucha gente que le cree a este señor, hay mucha gente que está esperando que realmente les paguen su dinero perfectamente podrían pasar todo el año 2023 en esto y mucha gente seguiría esperando, seguiría creyendo ese es el problema del nivel de adoctrinamiento que han llegado estas plataformas con muchas eh, personas. Eh, les iba a mostrar también, con respecto al token, un video que me pasaron, un video bastante interesante, el cual vamos a ver, es un análisis que hace una persona, eh, para que ustedes lo vean también. que está del token omega en la blockchain vamos a revisarlo este es el token PULSE el cual tiene 120739 mil eh, billeteras que ya tienen ese token y al parecer están haciendo las transferencias manuales es decir no cualquiera puede ir a comprar el token en, en un swap o en un exchange aún no lo tienen por eso la diferencia son apenas 12 entre estos números eh, y este es el del contrato inteligente entonces cuando tú copias esta información y la pasas por esta página de chequeo él lo que hace es validar qué tan riesgoso es este token entonces ¿qué sucede? él busca en los registros de la blockchain y mira esta parte dice que el 21% de los tokens ya los tiene esta billetera otro 16% esta otra eh, 10% esta otra entonces, si nos damos cuenta, son cinco billeteras que sumando dan el 60%. O sea, el 60% ya está en manos de cinco personas. Entonces, pues para mí eso ya es una bandera roja gigante y con este tipo de proyectos ya no pierdo el tiempo buscando más a fondo porque se puede interpretar algo similar a que 121,734 personas están alimentando el bolsillo de apenas cinco personas que no sabemos en qué momento van a, a, a empezar a vender ese 60% y pues obviamente el precio va a caer durísimo y con este tipo de proyectos cuando suceden ese tipo de cosas lo más seguro es que no se recupere el precio entonces para mí eso ya es una bandera roja gigante otro dato adicional que podemos ver en la blockchain es que dejaron de transferir tokens o de venderlos hace dos días y medio aproximadamente esta es la información que encontré disponible eso sería muchachos, ahora Usted se preguntará, pero Emanuel, y todo el dinero que nosotros hemos dado, no, todo el dinero que nosotros hemos invertido en esta plataforma, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? Pues bien, ese dinero está aquí. Hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos, un poco tristes, muy mal, porque ahora les voy a decir la razón. Amigo, ¿cómo están? Saludos desde Las Vegas. Estamos aprendiendo mucho y preparándonos para un 2023 súper explosivo. Y como tú ves estamos sufriendo acá. Vea cómo sufre la gente aquí. Ahí es donde está su dinero, muchachos. Ahí es donde tienen metido el dinero de todos ustedes. Ese señor anda como si nada, como si nada estuviera pasando, como que si la empresa estuviera en su mejor momento, como él lo dice. Y llevan un mes, un mes completo sin pagar. Eh, muchachos, esa es toda la información que les traía para el día de hoy. Eh, recuerden la iniciativa que estamos firmando en Change.org para que los que ya abrieron los ojos, los que ya saben que Omega Pro no va a pagar. Porque hay mucha gente que no va a firmar esta iniciativa pensando de que va a recuperar su dinero. Los que ya se dieron cuenta, desde ya estamos recogiendo firmas para eh, hacer un cambio. Para proceder de otras maneras más adelante. Muy importante recoger estas firmas en Change.org. El link lo voy a dejar en la descripción y en un comentario fijado. Eso es todo muchachos. Nos vemos hasta la próxima. Chao.